Buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre algo muy importante en todos nosotros, que es fortalecer la capacidad de tomar decisiones. Y lo que ocurre es que la toma de decisiones es una función natural de nuestro intelecto. Constantemente, segundo a segundo, estamos tomando decisiones, grandes o pequeñas o como sea, todo el tiempo. Entonces, es, es un proceso natural que ocurre constantemente. Entonces, lo que interesa de las decisiones no es cambiar un proceso es que las decisiones que nosotros tomamos sean siempre justas, correctas y que tengamos buenos resultados. Esto tiene algunas implicaciones muy importantes para nosotros, porque las decisiones que tomemos, del tipo que sean, afectan nuestra vida y pueden afectar a los demás también. Entonces, es, esto es de gran importancia porque puede ser en el ámbito familiar o puede ser en el ámbito laboral, puede ser en cualquier parte. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a observarnos porque las decisiones salen de nosotros. Tenemos que ver cómo somos internamente. ¿Por qué hemos estado decidiendo así o así? Entonces, conocernos, reconocernos, saber cómo funcionamos es esencial. Es decir, en primer lugar, yo siento que algo que debemos saber como primer paso es qué tipo de seres somos nosotros, ¿verdad? Que somos seres espirituales y en esa definición, es decir, en el hecho de ser espirituales, Ahí hay una implicación de ciertas características o cualidades que los seres humanos tenemos originalmente. Una de esas cualidades muy importante que es, es la sabiduría, entre otras. Voy a mencionar esta. Y la sabiduría que todos la tenemos por ahora en un estado como adormecido un poco, es lo que nos permitiría de estar bien, despierta, es realizar acciones de las cuales nunca tendríamos que arrepentirnos. Entonces, originalmente el ser humano es así. Tiene sabiduría. Con el paso del tiempo, el ser humano ha olvidado que es un ser espiritual con características como esta, que es una maravilla. Entonces, ese, eso lo ha hecho cambiar, porque entonces lo que hace es eh, acciones que no están basadas en eso, sino en otras cosas. Hay influencias de todo tipo sobre sus decisiones, sobre su poder de discernir acciones externas, situaciones, personas, etc. Entonces, eh, tenemos que empezar por ver hacia adentro, por conocernos. Y en esto eh, la meditación es algo maravilloso porque es una herramienta muy, muy, muy poderosa, digamos, de mucho, de un efecto enorme que nos permite vernos, de dejar de estar con la mirada en otras direcciones y poder vernos nosotros mismos, entendernos, reconocernos, aceptarnos y por lo tanto empezar a tener un sentimiento diferente hacia nosotros. En lugar de, ¿verdad? Porque se nos olvidó al olvidarnos de que somos seres espirituales, almas, espíritus, eh, entonces solo vemos lo que es completamente visible, que es el cuerpo, no nuestra parte no visible. Y entonces por la vía de, de esa visión de, de solo ver el cuerpo, vemos solo lo material y eso es lo que ha estado digamos, rigiendo nuestra vida, lo material. Entonces, el, el espíritu, el alma, la conciencia, no se ve, pero sí se manifiesta en nuestras acciones si tenemos conciencia de ello, ¿verdad? Por eso es tan importante, porque por eso es tan importante también aprender a meditar, porque la meditación nos lleva al silencio, a lo que somos internamente, a vernos, a redescubrirnos, redescubrir nuestras capacidades, nuestras especialidades, el enorme potencial que tenemos. Y entonces... El carácter nuestro con la práctica va a experimentar un cambio muy importante, ¿verdad? Por medio de la meditación nosotros aprendemos, por ejemplo, a crear pensamientos. No a que los pensamientos solo sean siempre automáticos y llegan y llegan y llegan sin parar, sino a tener control de nuestros pensamientos y a crear pensamientos de calidad, pensamientos positivos acerca de nosotros mismos y de los demás. Entonces, eso son como de beneficio para todos. Eso va desarrollando en nosotros esa visión hacia adentro, Va desarrollando, al ver cómo somos de verdad, cuál es nuestra verdadera naturaleza, va desarrollando el autorrespeto y, como consecuencia, el respeto por los demás. Esto tiene un enorme valor, ¿verdad? No, nos da una mirada, nos permite una mirada diferente de nosotros mismos porque tenemos también, nos permite también generar sentimientos de amor hacia nosotros mismos en primer lugar y hacia los demás. Ver igualdad, ¿verdad? Yo soy un ser espiritual, el otro también, y todos los demás. Entonces, toda esa esa forma diferente de ver las cosas permite que, que es llenar ciertos vacíos que tenemos y que, bueno, que hemos arrastrado, ¿verdad? Resultantes de la mirada eh, solo hacia lo material y lo físico. Entonces, cuando yo logro verme Entenderme cómo soy, ver que soy capaz de hacer cambios, ver que soy capaz de entender cómo estoy pensando y que puedo cambiar mis pensamientos. Eso me da mi satisfacción, porque es, es un resultado bueno de mi introversión. Y entonces la satisfacción gradualmente también produce contentamiento en mí. Es, eso es muy importante porque como hemos estado viendo solo hacia afuera y, y viendo que es, esta persona tiene esto y yo no, y el otro sabe esto y yo no, y este estudió y yo no, eso nos ha producido como algo así como como mucha, como un complejo de inferioridad, ¿verdad? Y, y bueno, lo hemos creado nosotros mismos al estarnos fijando en estas cosas. Pero cuando vamos hacia adentro y nos conocemos y nos reconocemos, entonces después tenemos contentamiento. Eso es muy importante. O sea, nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestra satisfacción no depende de cosas materiales. No, son cosas que tenemos internamente que las tenemos en el olvido. Entonces, despertarlas es muy importante. Porque, por ejemplo, el, el estar fijándonos en otras cosas, lo que tiene otro y yo no, y lo que hizo este, etcétera, a menudo produce sentimientos, digamos, de celos, de deseos insatisfechos. Porque al fijarnos en lo mater material, entonces empezamos a querer cosas. Yo quiero esto, quiero, quiero, quiero. Si no lo puedo obtener, entonces es una fila interminable de deseos insatisfechos. Entonces, eh, los celos y los deseos insatisfechos hacen que las decisiones que yo tome que se basen en esto, pues entonces resulta, den resultados horribles. ¿verdad? Y puede haber decisiones como basadas en, en sentimientos de venganza, por ejemplo. ¿verdad? Si yo no voy conociéndome poco a poco, entonces todas las decisiones que estoy tomando, o por lo menos muchas de ellas, o a la larga la mayoría, <coughs> van a ser erróneas. Y nos van a traer una consecuencia, ¿verdad? Que no vamos a estar contentos, vamos a tener sufrimiento por haber hecho esto y no lo otro, etc. Entonces, cuando hay la práctica de ir hacia adentro de, de la introspección o la introversión, se va creando o Va renaciendo, digamos, más bien, nuestra personalidad espiritual. Y se va a reflejar en mi carácter y en las relaciones con los demás. ¿Verdad? Esa, esa satisfacción por ser yo quien soy, como soy, eso permite ver las circunstancias eh, sin, sin que yo tenga expectativas, porque las circunstancias son las cosas que me rodean, que, con las cuales, sobre las cuales yo no tengo, digamos, no tengo la capacidad de cambiar. Entonces, cuando hay esta satisfacción, yo veo las circunstancias con una mirada diferente, porque yo voy a entender que las circunstancias van y vienen. Yo no las puedo cambiar. Solo puedo cambiar lo que yo soy internamente para hacerle frente a lo que sea. Y si hay contentamiento en mí, si hay eh, satisfacción por los logros obtenidos, entonces... Mis decisiones van a reflejar eso. Esta, esta visión de, a la hora de tomar decisiones en la cual hay, digamos, transparencia del propósito, el propósito de dar beneficio, de beneficiarme yo, de beneficiar a los demás, de beneficiar la naturaleza, ¿verdad?, porque yo tengo ese, ese contentamiento, tengo esa satisfacción, entonces eh, eso siembra una semilla que, muy positiva que va a dar un fruto. Entonces la decisión tiene como origen el autorrespeto, y como consecuencia del autorrespeto, el respeto por lo demás, por las personas, por todo lo demás. Así que eso, eso es una motivación muy sincera y verdadera. Verdadera, tiene que ver con el ser que yo soy, verdaderamente. No con lo que he ido aprendiendo al, en mi camino, verdad creyendo en forma equivocada, que, que lo importante es lo físico y lo material. Entonces, yo estoy haciendo como referencia al proceso de la toma de decisiones desde mi propio ser, porque las circunstancias están fuera de mí, yo no las puedo cambiar, porque... Dependen de otras personas, de otras realidades, de otras situaciones, de otros eventos. Entonces, entonces se trata de la decisión de mi parte en las circunstancias que sean. Entonces, una cosa que a mí me parece muy especial y muy, bueno, muy bella me parece, es... Y por eso quiero hacer énfasis en eso. Es que nosotros somos, nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, somos seres de origen divino. Aunque ya no estemos acostumbrados a pensar así de nosotros mismos, somos eso. Y por eso... Tener el propósito de una buena práctica espiritual, es decir, de establecer en forma, digamos, regular, constante, una conexión con mi propio ser y con el ser supremo, que es de donde yo recibo mi poder interior, del Ser Supremo. Entonces, restablecer esa conexión permite que mi personalidad divina reemerja. No que se cree, ya tenemos eso como origen, que vuelva a emerger, que no esté escondida debajo de conceptos equivocados. Y entonces, eso es lo que me va a permitir decidir siempre en forma justa, precisa y oportuna. Es decir, lo importante, lo, lo digamos, lo bello y lo mágico de eso, de que la personalidad espiritual esté al frente, es que yo no voy a estar pensando, ¿tendré que hacer esto o tendré que hacer aquello? ¿Será que es, que es mejor que esto que lo...? No, yo voy a saber qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso debemos siempre pensar que simplemente estamos permitiendo, estamos permitiendo salir algo que ya está ahí, ya existe, en lugar de pensar que nos estamos forzando a adoptar conductas nuevas, ¿verdad? Entonces, esto me trae una gran capacidad de tomar en la toma de decisiones. Eso es muy importante. Por ejemplo, piensen por un momento. Es decir, si yo imaginemos cómo sería un ser espiritual completamente elevado y tenemos eh, existe la imagen del cisne como, como símbolo de pureza, ¿verdad? Y, y de las virtudes de los seres humanos como si fueran piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, eh, si pensamos cómo sería un ser humano completamente elevado. Y cuando digo completamente elevado me refiero a eso, a las virtudes. Son muchas virtudes, amor, paz, dicha, sabiduría, pureza, paciencia, muchísimas. Entonces, cuando pienso en un ser humano así, lleno de divinidad, nosotros podríamos observar que siempre sabría qué hacer. Siempre sabría qué hay que hacer en cualquier circunstancia. Y no solo, es decir, en esa en la circunstancia que sea tomaría la decisión correcta y precisa en el momento preciso. Eso es un estado que tendría un ser humano en su condición más elevada. Así que, y ese es el origen del ser humano que, que se refleja, que se reflejaría en todo. Por eso es tan importante que nosotros tratemos de recibir la mejor guía, la mejor orientación que podríamos recibir, que es del Ser Supremo, por medio de la introspección, para que haya éxito en nuestras decisiones y en nuestra vida. Entonces, quisiera eh, que hiciéramos un cortito... Eh, un cortito ejercicio de introspección y, y veamos esto que les, que les he estado diciendo, ¿verdad? De, de la importancia de tener esa conexión para que las decisiones sean siempre correctas y es decir, saber qué hacer. En todo momento. Ese es un estado elevado espiritual. Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio. Eh, que nos sentemos cómodamente. Y que. Escuchemos las palabras. Y tratemos de sentirnos así. Entonces. Me siento en silencio, apartando la atención de lo externo y mirando hacia adentro, hacia mi propio ser, estableciendo una conexión con mi propio ser. Me pregunto si estoy en mi conciencia espiritual de yo, el alma. Yo soy el ser espiritual, el ser interior. Y cuando mantengo esta conciencia me mantengo en silencio, redescubriendo mi enorme potencial y me mantengo desapegada de mi entorno y concentrada en mi verdad original y en el poder interno que recibo de Dios eso me conduce invariablemente a tomar decisiones justas, correctas y oportunas. Om Shanti.